Normalmente, nosotros como caribeños, cuando digo nosotros, me refiero a Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, tenemos una tendencia, nos dan miedo los cambios. Y pues los cambios van a tener siempre su parte positiva y su parte negativa. Esto ocurre también en con relación a la política y a los gobiernos si cambia el gobierno en un país bien sea por derecha por izquierda por centro va a repercutir con los países circunvecinos unos a favor otros en contra otros para bien otros para no también pero esa es, esa es la ley esa es la política como tal de cualquier cambio y en este momento la incertidumbre con la que está la oposición de Venezuela en cabeza de Juan Guaidó es precisamente eso. ¿Qué va a pasar ahorita que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia a partir del 7 de agosto en Colombia? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿Qué va a pasar con muchos refugiados políticos? Que Maduro quiere embolsillárselos para Venezuela, quiere extraditarlos. Aquí hay una arma de doble filo, yo lo dije en alguna noticia, y es independientemente a todo, y algo, una aclaración, yo nunca he estado de acuerdo con el comunismo ni con el izquierdismo, lo que yo sí me he dado cuenta, a raíz de todos estos últimos años, y sobre todo desde este canal hace cinco años que venimos dando noticias, nos hemos dado cuenta que se han disfrazado en un socialismo, pero la verdad... No sabemos para ellos qué es socialismo, porque lo que vemos es que acaparan y acaparan y empobrecen y empobrecen y someten a un pueblo a que dependa de un gobierno, pero la población realmente vive en una pobreza absoluta, o sea ellos se acomodan, se acostumbran a vivir así, caso especial de la periodista colega que estuvo allá por Cuba. Y los mismos cubanos echándola, vete para tu país, vete para Colombia, que ya están aguantando la física, hambre, sacando las comidas de las basuras. Claro, como no hay medios de comunicación, no hay internet, ellos están totalmente, absolutamente ciegos. Ellos no saben lo que realmente está pasando aquí en Colombia o lo que está pasando en cualquier país de Sudamérica. Pero entonces a ellos lo limitaron y les hacen creer el cuento de que aquí estamos pasando la peor que ellos entonces como que se acostumbran como que se adaptan y esa es la triste realidad ahora lo que queremos saber es qué va a pasar con, con esos cambios porque vuelvo y digo cuando cambian las políticas de un país porque sale un mandatario y entra otro dependiendo sea de derecha sea de centro o sea de izquierda entran a participar terceros países que forman parte de un conflicto que no les competía a ellos pero que comenzó siendo interno y ahora está involucrando a otros países, como es el caso de Venezuela. Por ello, la oposición venezolana instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a mantener una política a favor de los migrantes. El pasado martes, la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a que mantenga y fortalezca la política migratoria emprendida por su predecesor, Iván Duque y que benefició a los venezolanos que migraron al país vecino. No olvidemos que son muchos los que han mirado, pero la mayoría se han quedado en Colombia. Confiamos que el entrante gobierno, esto lo dice la oposición en pleno, confiamos que el entrante gobierno mantenga y fortalezca esa política de brazos abiertos y de solidaridad que hoy manifiesta en el Estatuto de Protección Temporal. Y que ya cobija con regularidad a más de un millón y medio de compatriotas. La plataforma unitaria antichavista deseó que el respaldo a los inmigrantes venezolanos en territorio colombiano no solo pueda mantenerse, sino que se profundice para que la integración de los venezolanos sea de provecho en el desarrollo de la nación andina. Esta es la parte donde hace su preocupación y hace su, su propuesta, que es el caso de la oposición, porque ellos dicen que de cambiar esa política, los que más se van a ver afectados van a ser precisamente los venezolanos. Esto es algo que de pronto le puede interesar sobre todo al venezolano a pie, a los venezolanos que están regados por toda la zona especialmente en, en este país tan hermoso como es colombia pero que ya directamente ya los los toca a ellos para bien o para no también tenemos que ser consecuentes en una cosa listo comenzó a gobernar la izquierda en colombia vamos a dejar que gobierne vamos a mirar ¿Qué tal que la expectativa sea buena? Yo personalmente nunca he conmoldado con el izquierdismo, pero si hay buenas propuestas que esto realmente beneficie a la población colombiana y a la vez a nuestros hermanos venezolanos que están viviendo en Colombia, pues me parecería fabuloso. Esto es interesante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, den like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos a ver sus comentarios ustedes qué piensan de eso qué expectativa les da todo lo que está pasando queremos que lo que pase sea cierto por eso aunque sigamos siendo los chismosos del paseo aunque sigamos siendo los número uno estamos hablando con la verdad nosotros como oposición seguimos de frente ratificamos nuestro compromiso y por mantener activa la demanda continua de protección para los Oigan bien para los dos 4 millones de venezolanos que han huido del país y se han quedado en Colombia, los que huyeron directamente para Colombia, 2 millones 40.0 mil venezolanos. Los más buenos deseos para la nueva administración lo ofrece la oposición venezolana y le pedimos al presidente Petro que nos acompañe a todo el pueblo venezolano en la lucha por la defensa de los derechos humanos y por conseguir unas elecciones libres, transparentes y sobre todo democráticas. Por otra parte, de acuerdo a, a informes de Migración Colombia, el pasado julio informó que ya son casi 2.500.000 venezolanos los que están radicados en la nación andina, exactamente en Colombia de los cuales el 96% han regularizado su situación y otros están en trámite de ello, apenas hay 300.000 que siguen irregulares. Recordemos que días antes tanto Petro como Nicolás Maduro habían adelantado diálogos que tan pronto tomara el poder el primero, en este caso el, el señor Gustavo Petro, se restablecieran en todos los niveles las relaciones diplomáticas rotas desde el 2019 por las diferencias del chavismo con la administración de Duque tristemente hasta el día de hoy son casi 5 mil venezolanos que fueron asesinados en Latinoamérica tras la ola migratoria esto también tiene una consecuencia y recordemos que en un momento cuando Maduro estaba haciendo sus barrabasadas liberó un poco de bandidos óigase bien porque eso lo dijimos aquí en este canal, liberó un poco de bandidos para beneficio de él. Y esos bandidos se regaron por Sudamérica. Yo digo, no, no todos son malos. Hay un grupito que está haciendo fechorías, no solamente en Colombia, en varias partes. Y ahí vemos las consecuencias, porque la gran mayoría de venezolanos son hermanos y son bienvenidos. La Asamblea Nacional de Venezuela que investiga crímenes contra migrantes aseguró el pasado martes que 4.918 venezolanos han sido asesinados en varias naciones de Latinoamérica en el marco de la ola migratoria que ha vivido el país petrolero en la última década. Si bien la estancia no aclaró el periodo exacto del reporte de estos casos, aseguran que son 4.918 venezolanos y venezolanas que lamentablemente han sido asesinados en territorio colombiano, peruano, ecuatoriano entre otros, afirmó el presidente de la Comisión Legislativa, Julio Chávez. Este mismo funcionario aseguró que cuenta con los datos de cada asesinato registrado y los nombres de las víctimas, así como la ubicación en la que tuvieron lugar los hechos, lo que permite la posibilidad de elevar el caso ante la Corte Penal Internacional, CPI, esto según una nota de prensa de la Asamblea Nacional. También indicó que la Comisión que preside, trabaja un proyecto de ley para reinsertar a los migrantes que en forma masiva desean retornar a la nación caribeña. Esto, si fuera verdad, sería algo maravilloso. Según ellos, ¿no? porque, porque ellos tienen unos datos que no sabemos de dónde los sacan, dicen, estamos estudiando políticas para recibir y reinsertar a estos migrantes. El 70% que tenemos registrados en Argentina, están dispuestos a regresar a Venezuela y eso mismo ocurre con países migrantes en otros países. Estamos adecuando la normativa legal venezolana para reinsertarlos. Quisiéramos que esto fuera verdad, pero yo hago una pregunta, es una pregunta escueta. Los venezolanos que salieron de Venezuela salieron porque el país estaba jodido de lo que hace que salieron al país de Venezuela de hoy ¿qué ha pasado? no ha pasado nada entonces ¿a qué van a regresar? es mi pregunta lo dejo ahí, análisis de ustedes mismos según la asamblea nacional se instaló esta comisión el pasado noviembre y se encarga de investigar crímenes contra migrantes venezolanos de acuerdo a la última actualización de plataforma regional de coordinación interagencial para los refugiados y migrantes de Venezuela R4V el pasado 12 de julio 6 millones 150 mil personas aproximadamente han abandonado el país petrolero, de las cuales 5 millones 90 mil se encuentran en América Latina y el Caribe. Vuelvo y hago la pregunta: si esa vaina estuviera tan buena, ¿por qué en lugar de trancarse la salida, volviera la entrada? Según ellos, el 70% se quiere devolver para Venezuela. Pero aquí lamentablemente estamos viendo que ya son 6.150.000 los migrantes que han salido huyendo de Venezuela. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.